para hacer esta cajita utilice cartón duplas, esta es la medida en sus cuatro lados vamos a medir 4 centímetros con lapicero sin tinta voy a marcar todas las líneas pero también lo pueden hacer con tijeras y vamos a hacer los quiebres así vamos a cortar en estos dos extremos y armamos la cajita así pegamos con silicona líquida nos quedaría así ahora vamos a hacer la tapa, vamos a cortar un cuadro de 23 centímetros por 27 centímetros y en sus cuatro lados vamos a medir 3 centímetros ahora vamos a medir en esta parte 2.5 centímetros vamos a medir de nuevo 2.5 centímetros y esto lo vamos a hacer en los cuatro lados o esquinas voy a marcar acá ya tenía las medidas hechas vamos a trazar otro cuadro otro cuadro interior esta parte la cortamos y las esquinas las vamos a redondear así, esto es opcional si lo desean hacer ahora ya corté voy a borrar estas líneas que me quedaron para que me quede más bonita y más pulido y voy a utilizar ahora acetato que lo consiguen en las papelerías sería para pegar en esta parte ahora voy a utilizar papel mantequilla, igual lo conseguiré en las papelerías y vamos a medir así este cuadrito, vamos a trazarlo a calcarlo y cortamos, nos quedaría así, vamos a escribir el mensaje así, esta caja contiene todo, esta letra no es que me quede muy bien porque yo letra manuscrita no hago como mucho vamos a hacer estos banderines serían 6 en total que sería para copiar mi amor y terminamos escribiendo mi amor, pues por ti vamos a escribir así, loco quedaría así, ahora vamos a tomar este mensaje y vamos a dar vuelta, vamos a pegarlo para que no se nos mueva porque lo vamos a repasar, entonces yo voy a pegar con esta cinta carrocero, lo pueden hacer con cinta adhesiva, con un lapicero sin tinta vamos a marcar o con un lápiz de punta fina, quiere decir que le sacan punta para que quede bien delgadita la punta y les pase bien. Y repasamos toda, todo el mensaje. Vamos a retirar la hoja, nos quedaría así. Ahora vamos a tomar un marcador negro de marca Charpie. Y vamos a repasar toda la frase. Miren que lo estamos haciendo al contrario. Para que al dar vuelta nos quede derecha la letra. Como dice, como dice mi esposo, escribir al revés. Acabo de hacer este corazoncito y voy a terminar de repasar. Voy a hacer estos corazoncitos para decorar. Igual acabo de hacer una rayita, nos quedaría así. ahora voy a dar vuelta y vamos a hacer con el lapicero sin tinta, voy a repasar todas las líneas para armar la tapita cortamos estos dos lados digo estos cuatro lados y vamos a armar así voy a colocar la tapita quedó bien Ahora lo que voy a hacer, voy a picar papel seda y voy a colocar unas chocolatinas. El contenido es opcional, recuerden que es lo que ustedes deseen regalar. Voy a colocar la tapita. Ahora voy a utilizar cinta ilusión de 2 centímetros de ancho, una candela. La candela es, la, la candela es opcional. Vamos a hacer el moñito, le damos formita y estos, estas partes las vamos a cortar así en forma de pico, así o de banderín. Con la candela voy a quemar estas partes y vamos a pegarlo en esta esquina, me parece que queda muy bonita así. este es un estilo fácil y rápido de hacer, voy a enseñarles o vamos a decorar esta parte para que resalte más bonita Quité los chocolates y quité todo, vamos a utilizar acá una hoja adhesiva vamos a tomar esta letra que hicimos voy a acercar para que aprecien mejor, voy a dar vuelta y voy a repasar cada banderina así o van a repasar las pasé así mire como lo hice, di vuelta y las pasé así, las repasé así ahora voy a cortar cada uno vamos a tomar la tapa, voy a darle vuelta a la tapita y vamos a despegar así recuerden que este es hoja de papel adhesivo y vamos a pegar así en cada letra vamos a pegar estos banderines o banderitas, no sé cómo les dirán ustedes. Vamos a hacerlo con las tres, nos quedaría así. No creen que, que se ve mejor, me parece que queda más linda así. Y vamos a volver a colocar el papel seda, los chocolates y voy a picar más papel seda. Para que a la hora de colocar la tapa se vea más bonita la letra o se aprecie más la letra. Van a ver que se ve muchísimo mejor. Así me gustó más. Vamos a colocar la tapa. Miren que se ve más bonito. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial les haya gustado. A mí personalmente todo lo que hago a mí me gusta.